Ya me hice mi cuenta de tiktok pero hago vídeos en tiktok con fotos no vídeos pero ayer llegué en 10 kilos de vistas en youtube si sí, os gracias brindar por su apoyo chicos de youtube 27 suscriptores pero yo quiero llegar a los 100 mil suscriptores mi botón de plata de youtube pero a ser una verdadera youtuber de corazón chicos si no fueran por ustedes no hiciera mi canal de youtube chicos jeje pero eso el hecho un poco de empeño de mis cosas chicos pero ahora me voy a dedicar al tiktok es sony tenía tiktok chicos gracias por su apoyo de su parte haré ah, un video de sony vegas y tiktok con fotos y comenten si les gustó mis tiktoks chicos pero eso yo me encargo de eso chicos mi nombre es coco bandicoot